Esta caja... Mmm, ¿Cómo lo explico? Esta caja tiene adentro lo que iría siendo la evolución de los videos de la Marlin. Es una bicicleta un poco más costosa, de hecho vale aproximadamente el doble, pero tiene muchas mejoras sobre lo que era la barata negra. Así que esperamos que esta bicicleta nos dé una solución a las personas que quieren comprar una bicicleta nueva y meterse en el mundo del enduro. No lo veo fácil, pero veamos que hay dentro de esta caja. Wow, está recién enchulado el nuevo estudio y me tiene emocionado ocuparlo, pero igual la maniobra acá dentro no es fácil, así que, que será, que será. Oh wow. Consultar el manual. ¡Achtung! Sicherheitshinweise in jeder in ya no hablar Hola lo enredo todo Jamás debí preguntar por los pedales Esto es algo que me habían contado Pero me costaba mucho creer Viene Viene hecha tubular Trae el líquido Y estos vienen desinflados Asumo que están montados pero sin presión, los dos. Sí. Y tengo que echarle el líquido. <ríe> la puedo bacán Aparte de eso, lo típico, unas luces que si vas a andar en la calle te pueden servir. Te pueden salvar la vida, de hecho. Unos pedales asquerosos que ya los vimos. Manual de instrucciones, cáchate. Oh, estaba, no es liviana. Asumo que esta es la medida perfecta. Tómate tu papa. Esto es lo más cercano que he estado a ser papá Ni una pérdida, nada. Así deberían venir todas las bicicletas. Listas para tubular. Con su líquido, el tape... Me gusta. Quizás podrían venir sin tanto plástico. Tómese su papá. Esta herramienta es la patada, Gracias, David. Antes de seguir avanzando con esto, les quiero contar por qué esta bicicleta me emociona un poco. Partiendo con la transmisión, tenemos acá atrás, me parece que un 1142 con una pata de ore con bloqueo, así que no se nos debería salir muy fácil la cadena y tenemos el rango para hacer un one up, adelante no viene one up pero viene con un eje integrado y dos cambios creo que un 22, creo que un 26, 36 o algo por el estilo pero aquí fácilmente podemos montar una corona de 32 dientes o 30 dientes y quedar con una transmisión 1 por por poco <risa> Por cambiar, cambiar un plato, sobre todo si te compras un plato chino Es eh, muy poco dinero y acá tenemos el bloqueo Así que estamos más o menos bien Ahí tenemos el bloqueo, sí, funciona Otro punto importante que no es tan crítico Pero los neumáticos que trae fábrica son 2.4 Y como acabo de enterarme Vienen listos para tubular O sea, esto ya está tubulado el neumático venía premontado, traía líquidos para todo lo que necesitaba, venía bacán, las bicicletas deberían venir así. La potencia no es muy larga, el manillar es bastante ancho, los mangos se sienten brutal y creo que son con locks. Que raro, se siente como si fuesen con locks. No, son sin locks pero, pero se sienten bacán y son anchitos, son... La horquilla no la he probado, la vamos a probar antes. En fin, en términos de lo que es masa, transmisión, compatibilidad, esto se ve muy bien. Las ruedas son 27.5, existe una versión 29, pero la pedí en 27.5 porque siempre las ruedas más pequeñas son más resistentes y la bicicleta en sí es más juguetona. Esta bicicleta es talla L. Más allá de esos componentes trae unos frenos Tektro hidráulicos, adelante 180, atrás 160, y esta horquilla que no la probó, pero son Raidon. Como que quiere regular, ¿sí? ¿Es con aire? Lo voy a dejar en 100 y vamos a ver cómo se comporta desde ahí. No, no, no es lo más sensible, ¿eh? pero se siente controlada. Tiene el bloqueo, aunque no lo ocupo. Y la regulación de rebote funciona. A ver cuánto es el mínimo de rebote que da. De Está muy lenta. tiene buena regulación. Por ahí, bacán. Esta bicicleta estoy teniendo fe de que se va a comportar bastante decente, si es que no sigue tomando esto. Le acabo de sacar estos pedales chinos que le había puesto a la Metrópolis. Son de Aliexpress, los estoy probando y los pedales que trae esta bicicleta se ven tan re malos. Esto contra esto es eh, diferencia entre el cielo y la tierra, así que... Plataforma más grande, pines con más agarre... Este pedal es de plástico y seguro lo vamos a evocar acá, así que... Pedí más pedales porque quiero probar varios. A ver si es que alguno vale la pena realmente. Estos se han portado bastante bien hasta ahora. Y deberían hacer que el andar de esta bicicleta sea aún mejor de lo que podría ser. No sabemos qué tan bueno va a ser, pero... La fe es lo último que se pierde. Voy a tratar de pasar rápidamente por las modificaciones clásicas que le hago a las bicicletas cuando recién llegan. Esta en particular encuentro que... La pipa es muy grande y tengo dos espaciadores acá Lo voy a tirar para arriba para que me dejen un poco el manillar y tener más estabilidad Sacamos el manillar Sacamos los espaciadores Ponemos el manillar Y ahora nos queda un poquito más baja Aquí para que entre el juego de dirección Es bueno hacerle un, un juego, un golpeteo para que quede bien ajustado Estoy ajustando la posición del manillar porque cuando lo armé lo había puesto por encima y me quedo un poco demasiado corrido hacia adelante La potencia igual es larga así que Lo voy a mover hacia atrás Para que me quede un poco más cerca Y la bicicleta quede más juguetona Esta es una bicicleta que no planeo correr Esta es una bicicleta con la que planeo jugar Y espero que aguante todo lo que tengo pensado hacer con ella Esta campanita yo creo que no la vamos a ocupar Si lo soy sincero porque esta bicicleta se va Al cerro, de cabeza Y ahora lo que estoy haciendo es netamente de Comodidad del cockpit Acá tengo la manilla demasiado encima. Si la aprieto lo suficiente me puede topar con los dedos. Y estos frenos son tectro. Veo que ocupan aceite mineral. No sé qué tan buenos serán. Y como siempre dudo que frenen en la primera andada. Estos puños sí. Estos puños no tienen locks. Ahora, ahora que tenemos todas las cosas del taller podemos ser unos maniáticos. Como dato que a nadie le interesa, aquí dejé 32 milímetros y pretendo hacer lo mismo al otro lado. Uy, más o menos la misma altura. Y los shifters pegados y un poco inclinados para que queden más cómodos cuando tienes la ala incorrecta y vas pedaleando. El ángulo del sillín para mí es un punto muy importante a tener en consideración y cuando pedaleo hacia arriba me gusta que el asiento esté un poco inclinado hacia adelante. Para apoyar mis guiones, mis huesos del culo <risa> aquí arriba y no mis partes blandas acá abajo. Ay, no se siente nada mal. Bueno, veo ese neumático, me dan ganas de mandarle, pero con todo. Siempre, siempre. Ay sí, bueno. Oh está. Oh. <risa> bueno, ¿va a mandar, bueno? Hice un par de cosas, eh, tuve que regular un poco la transmisión, incluyendo los pernitos de los límites. Centré el caliper delantero, que lo había instalado a la rápida, y saqué los reflectantes de la ruedas para que se vea más cool. Queda este, pero algún día lo sacaremos, quizás, puede ser, porque no. Más allá de eso, aprendimos un montón con la Marlin, así que vamos a ver si alguno de los problemas que tenía esa bicicleta se repiten en esto. Fucking shit. Este ya, te, ya sabíamos cómo arreglarlo. Para adentro, le vamos a hacer esa vuelta loca que le hicimos la última vez. Aquí estamos teniendo un doble desafío porque no son solo estos, sino que es también este. Este es la Marlin, lo habíamos sacado porque es el cambiador delantero. Pero esta bicicleta primero la probemos, la queremos probar stock para ver cómo funciona y después vamos a entrar a hacer modificaciones. La Marlin básicamente hubo que entrar a hacer modificaciones de inmediato Así que no es muy buena referencia Le damos la vuelta maravillosa a este Esto es algo que le puede servir a cualquier bicicleta que tenga eh, cableado interno Porque los cableados internos, si bien se ven lindos, suenan horribles Aparte de eso, puse este precinto, no apretado Pero previene que suenen en exceso los cables Y quizás debería haber agarrado este junto con todo eso No hay problema Voy a agarrar este también. Vamos a intentar dejar esta vuelta por fuera. Esta bicicleta en teoría no debería necesitar guía cadena porque vamos a tener esta pequeña maravilla activada, lo cual va a hacer que no zapatee tanto. Esa es la teoría, A veremos qué tal funciona. Una pata Shimano de ore Shadow Plus, creo que era el nombre. Casi olvido un punto fundamental y es que tengo 9 centímetros de tu asiento que no baja más. 9 centímetros acá son. Ay, sí. Ay, quiero ver que esta no, no le pase lo que a la. ¿Estás probando esa ahora? Sí, oh, está firme. Ahora oh, como flecta esa rueda, bueno. <risa> <risa> <risa> oh, no suena a nada. Y se siente muy predecible. Bueno, esto es como andar en rigia, weón. Bueno. La otra vez bueno, era bici de paseo. Oh, cancha uh. oh. oh, No, ya no frenan nada, los no Oh. Tan recién asentándose. Pensé que había dado fondo, no di fondo. Oh, no. No. ¿Qué es esa marca? Qué es esa marca? Pota, esta horquilla, con... se comporta rico, no es lo más sensible pero está llenando de polvo con... está llenando de polvo digamos tan bien con... las bielas se sienten firmes, los neumáticos son más gruesos y pareciera que se apaña un montón porque rebota mucho menos, no suena a nada Estoy para adentro pero no me quiero pitear la horquilla antes de tiempo, güey. ¿Qué hacemos con esta, weón? ¿Qué pasa si la abro, la limpio, la lubrico? Y tratamos de que dure un poco más antes de que se empiece a marcar la barra, weón. Acá también tiene otra marca. No va mal. Se siente predecible, se siente rica, cacha, como que a marcar. Yo no metí pedazos de cámara para allá adentro, weón, no sé por qué está tan marca. Futa, si no fuese por la horquilla. La barra está en tibia el marco que el negro está tan calentito buen, iba a la raja para abajo iba sentía que iba andando en bici no, no iba andando arriba un tarro pero la horquilla bueno oh que estaba contento buen. venía sin hablar estaba concentrado en, en ir fuerte es rico andar en rigia bueno como es 2 x 1142 el cambio livianito livianito <risas> El calor me tiene para la pata uh, Se sigue marcando un montón pero no está rayando la barra Salvo de una y arriba. Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Qué línea fue esa! ¡Pedal mal puesto! Oh, oh. No quiero yantear. ¡Oh! oh, oh. La cámara de lleno oh, esta cámara es súper resistente bueno. le he pegado no sé cuántas veces oh, se siente como una rigia no se siente como una bicicleta de paseo tubular, tubular, ¿a dónde? ¡Tápalo, tápalo, tápalo! ¡No! Ahí está, ahí está. ¡Oh, qué es eso! ¿Y hubo llantazo? No hubo llantazo. Estas llantas son súper grandes, cuan. o sea, no son gigantes, pero... ¡Oh, por favor que lo haya tapado! El látex cuático que traía... ¡Oh, quiero girar, no quiero que se despegue! ¡Holy cow! Oh, se sigue desinflando. Deja de desinflarte, por favor. ¡No! Ok, no hemos rayado la barra, así que vamos a dejarlo hasta acá por hoy día. Voy a bajar caminando para que esto no se me desinfle y poder llegar a la casa Oye, a ti cuántas veces te weón. Está ahí para la pata, ¿cómo aguanta ahí tanto? Se está desinflando la mierda oh, No sé qué tamaño de hoyo le hicimos, pero no sé ya nunca Tengo que estar haciéndole esto para que no pierda el aire oh, ya. Estoy contento de que no hay mucho que decir Excepto que según lo que recuerdo en mis oídos, la transmisión se portó increíble. Está nueva, pero se portó increíble. No metió casi nada de ruido, no zapateó mucho la cadena, se ve bien, las la bielas del volante se siente firme. El neumático delantero lo rajamos. Aparentemente, porque si no, yo creo que el, que el tubular habría hecho lo suyo. Pero no sé qué hay ahí abajo, así que lo vamos a revisar con más tiempo. Y la horquilla... Eh, se había marcado bastante Mientras anduvimos Pero aparentemente solo está seca Porque pasamos, pasamos a Cross Mountain Le echamos un poquito de Magic Shine Y se le quitaron todas las la líneas Le sacamos también con alcohol Así que creo que lo que vamos a tener que hacer es desarmarla Lubricarla Volver a armar y ver cuánto dura Y otro detalle son los mangos Que si bien son muy ricos, se corren Y vamos a intentar hacer que no se corran Así que ahí tenemos un tema nuevo que hay que Solucionar. Vamos a dejar por acá este video, mis primeras impresiones, si es que logramos arreglar esos detalles son mucho mejores que las de la barata negra Era una bicicleta en la que realmente el primer sendero que me tiré iba concentrado en ir fuerte y no tan concentrado de lo que estaba haciendo la bicicleta Sentía que me llevaba en relajo. La geometría es un poquito más buena onda, el ángulo es de 68 en vez de 69 y medio Los neumáticos 2.4 amortiguan más La transmisión sonaba poco se sentía firme. Bien, bien. Así es que todo lo que me queda por decir es que si te gustó el video de presentación de esta nueva bicicleta, que aún no tiene nombre, dale un like. Si tienes algún amigo que le pueda interesar saber más información sobre otra bicicleta recreacional que, si viene un poco más costosa, trae muchas cosas corregidas de las bicicletas más económicas: llámese volante, masa con cassette, transmisión, bloqueo de la pata de cambio. Sigo y sigo y sigo, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.